Buenas tardes, estoy buscando una bicicleta, ¿modelo? No, soy youtuber, pero gracias por lo de modelo Pendejo, ¿qué modelo de bicicleta quiere? Se las tiran de muy refinados Y cuando fueron a comer sushi Lo pidieron con patacones y pupusas Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Hice la dieta esa de las frutas y las verduras y de comer sano. ¿Y cómo te fue? Bajé la barriga, pero antes se me cayeron las nalgas. Carlitos, dice la gente del vecindario y de toda la ciudad que tu mujer te engaña. Pero mamá, ella solo tiene ojos para mí. Sí, pero lo demás lo tiene para todos. <risa> ese barco se va a hundir, ese barco se va a hundir. Señor, por favor cálmese, pero es que ese barco se va a hundir. Señor, cálmese, este es un cine y esa película es el Titanic. <risa> Llega un aguacate a un juzgado y el señor juez le pregunta, a ver, ¿cuál es su denuncia? Señor juez, quiero denunciar que yo estaba en un supermercado. ¿Y cuál es el problema? Es que todos los días llegaban personas a tocarme. <risa> hija ¿Cómo te va en el curso de inglés? Muy bien, papá, muy bien. Soy la primera en llegar y la última en irse. Es muy divertido y tiene cafetería. Te voy a hacer unas preguntas para ver si es verdad. ¿Qué significa close the door? Eh, no sé, papá, no. Esa pregunta es muy avanzada. Close the door es cierra la puerta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué significa open the door? Papá, pero te, ese es otro libro. No, no, no sé, no sé. Significa, abre la puerta. No estás aprovechando nada. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué significa, you speaking English? Ah, ah Esa sí me la sé, papá. Dejar la puerta entreabierta. Mi amor, vengo de comerme una sopa con mariscos. Y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Verdad mi amor? ¿Y a qué hora te vas? <risa> Give it to me like. Suscríbete a Chiricano Capaz para que dibujes una sonrisa en tus labios.